Bueno, vamos a esperar un momento, te voy a enviar la invitación. A ver. Ahí creo que estás. Hola, ¿cómo estás José Miguel? ¿Cómo estás, Nava? ¿Me escuchas? Todo bien, ¿cómo está usted? Te escucho perfecto, ¿usted a mí? Chévere, te veo como que... Ah, ahora sí, ahora sí te veo bien ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes bien, a toda nuestra tal? audiencia Vamos a esperar que llegue un poco más de gente, están apenas instalando Bienvenido a Punto de Inflexión, encantada de tenerte por aquí En un tema interesante, no, Gracias. excelente. Vamos a esperar que empieces a avisarle como que a todos nuestros seguidores para que se vayan conectando Seguro. Y mientras, bueno, cuéntame, cuéntame un poquito de ti mientras que llegan los seguidores aquí a vernos. Bueno, merideño, de corazón porque de nacimiento soy valerano, pero me formé en MEDA, eh, me, me gradué en la Universidad de los Andes en el 2010, en algo que nada tiene que ver con la promoción de las ideas de la libertad. Y en el 2014 comencé a escribir para un medio de comunicación en España, en Barcelona. Estábamos escribiendo. Yo era uno de los escritores anclas. Escribía todos los días un artículo, pero era un contenido muy sencillo, contenido para para los millennials y a mí me gusta escribir historias románticas. Entonces tenía sí. un, un segmento de, de de ese tema y luego me dijeron que si quería escribir sobre política por la situación de Venezuela. Sí. Y bueno, la, la corriente de ellos era muy diferente a la mía. Yo empecé por la libertad, la propiedad y la vida y con una promoción al sistema capitalista muy fuerte y aproximadamente unos seis meses después de estar escribiendo todos los días con ellos me pidieron que, que no siguiera publicando mi contenido. Y está el... entre movimientos libertarios medios libertarios dándole el apoyo a todos los medios alternativos que surgen como diseñador gráfico y diseñador web trato de hacer todo lo que esté a mi alcance para para que todos aquellos que quieren tener un medio de comunicación alternativo lo puedan tener y y bueno ha sido una jornada bien de, de muchos altibajos pero que ha valido la Buena experiencia además, porque has hecho como de, de alguna manera un recorrido importante. Sí, sí, se ha paseado, se ha conocido gente muy buena. Eh, actualmente estoy en la Florida desde hace ya seis años uh -huh. y, y de verdad que ese trabajo ha servido para conocer a, la, a, la, a las mejores personas del mundo y todavía hay muchísimos más allá afuera que están esperando por descubrirse o por ser descubierto, las dos cosas. Así es. Pienso que hay muchas personas todavía que no han salido a la luz, pero que realmente son el impulso para, para luchar por la recuperación de Venezuela. Total, y total. aprovecho eso para preguntarte, José Miguel, ¿república o democracia para Venezuela? ¿Cuál es tu opinión? que yo... Tengo un debate muy fuerte con la palabra democracia, porque uno de los problemas más típicos dentro de Venezuela y en Latinoamérica en general, y por... suelen confundir la palabra democracia con libertad y tratan un de defender esas dos banderas un poco. de la eh, José Miguel, no sé si es tu señal o será la mía, pero se, se escucha como un poco entrecortado. No sé si las personas nos están oyendo claramente o soy yo la que no te escucha bien. No, yo te escucho perfecto, pero De hecho, sí pues es probable se ve que bastante borrosa. Tenía... Sí, déjame déjame hacer una prueba. Sí. No ver, te veo nítido, pero ver, tampoco si te es escucho eh, con mucha claridad. Déjame ver, porque en realidad en la zona donde estoy actualmente la conexión a Internet es muy. De teléfono es muy, muy bajo No sé si, si ha mejorado un poco. Sí, no. mejoró un poco. De hecho, la imagen mejoró un poco. sí Ok, bueno, fíjate que te decía que con respecto a, a la democracia, yo no soy defensor del sistema democrático en lo absoluto. Entiendo que puede servir para, para elegir los representantes que van a formar parte de la institución del gobierno y del Estado. Yo como libertario... Tengo la visión de que si es posible que reduzcamos el Estado a su mínima expresión hasta el punto que los ciudadanos lleguemos a demostrar que no hace falta y que no es necesario, ojalá no estemos equivocados en eso los libertarios. Pero eh, la democracia suele confundirse demasiado con la palabra libertad, especialmente en Venezuela, en Latinoamérica y en líneas generales en el mundo. Cuando me preguntan cuál es la forma correcta de... Eh, organizar al gobierno sin duda alguna que voy a pensar en, en la estructura de la república y no solamente en la estructura de la república sino también voy a pensar en, en el federalismo en esa independencia que debe existir entre cada estado al momento de organizarse basado en sus propios recursos basado en las propias necesidades y mientras más eh, segmentado lo hacemos y más pequeño lo hacemos es mucho mejor para quienes están conviviendo y quienes están disfrutando de los que se suponen deberían ser unos beneficios de contar con un gobierno, de contar con un estado, y de contar con una institución como. Esta. Que la mayoría y que cualquier mayoría sea la que tenga la, la, la, la decisión de votar y que 51 pueda acabar con la vida de 49. Eso a mí no me parece correcto. De hecho, soy más promotor de que, de que si vamos a hacer una elección o, o una participación de voto popular, yo creo que... El Y entra entonces una participación muy pesada, muy seguramente del Estado, con la que los libertarios lamentablemente vamos a tener inconvenientes. Claro, claro. Entonces, ¿hablaríamos realmente de una república? Si me ponen a elegir entre democracia y república, sin duda alguna que voy a elegir la república por encima de la democracia, porque no considero que esa sea la forma correcta de organizar a la, a la sociedad. Sin duda alguna que... Los. derechos derecho. 2009, creo que ya los venezolanos y el mundo en general sabe que eso no funciona y creo que hay que buscar otras formas de decidir quiénes son esas figuras que que que asumen el poder político para. La protección de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. No debería haber ninguna actividad adicional delegada a este. ¿Me estás perdiendo? ¿Me estás escuchando? Eh, te perdí, no te escucho, probablemente sea tu señal nuevamente. Eh, no sé si me estás escuchando, eh, José Miguel, ¿me escuchas? Yo no te escucho. En este momento se quedó como congelada la imagen, A ver, eh, a ver si ahora me puedes escuchar tú. No sé si me oyes. Uh. Vamos a esperar Bueno, creo que perdimos la señal Vamos a esperar que regrese eh, Sí, creo que le entró una llamada Vamos a, a esperar a ver que él vuelva Porque casi no se le escuchaba nada Así que Vamos a ver, aquí está de nuevo Ahí lo voy a conectar A esperar. Volviste. Pro, <ríe> sí. pro, probemos a ver, sí. ¿Ah? sí. Es que hubo un momento que te, no te escuché más y creo que después te entró la llamada y quedaste ahí como. No, simplemente, simplemente se cayó la conexión de Instagram. Me dijo poor connection. Uh -huh. Ya. Ajá. Entonces, perdón, recapitulemos un poquito. Me decías. Eh, que si te pusieran a escoger entre república y democracia, escogerías república. Pero, ¿realmente qué propones tú? Si en ese caso realmente no es la república lo que te, a lo que te inclinas más. No, en realidad la forma de, de organizar al gobierno, especialmente en un sistema como el de nosotros en Latinoamérica, la república es el modelo ideal. Ahora, ¿a qué apelo yo? A que esa república no se empiece a parecer a un Estado poderoso. A un, a un Estado que lo controla absolutamente todo y que se hace cada vez tan grande y tan grande y tan grande que los derechos de los individuos se empiezan a coartar y se empiezan a hacer cada vez más pequeños. Yo creo que claro. en la época en la que estamos viviendo y especialmente con la experiencia que hemos tenido desde el 2020 para acá, que es como una forma radical de ver absolutamente las cosas y de ver la importancia que, eh, que tiene el reconocer el poder que tiene el gobierno sobre la vida de los ciudadanos, creo que deberíamos apostar a que si la república nos ayuda a encaminar el sistema de gobierno hacia algo cada vez más pequeño, y esto ya es una posición muy de la filosofía que yo defiendo, el objetivismo, y de lo que algunos llaman el minarquismo, que es tratar de conglomerar al gobierno en unas funciones muy pequeñas y muy limitadas que simplemente se... Se, se delimitan a seguridad y a justicia, únicamente a través de ahí. Nosotros, los libertarios, no confiamos en que el Estado tenga, deba tener responsabilidades de hacer, de manejar medios de comunicación, de manejar medios de producción, de tener que otorgarle a, la perso a las personas lo que hemos conocido como derechos, como la vivienda, eh, la, la educación, la salud. No somos partidarios absolutamente de nada de eso. Pero. Si el sistema de gobierno se nos empieza a parecer demasiado a un Estado todopoderoso, desde el punto de vista libertario nosotros inmediatamente nos vamos a oponer. Así que tiene que servir la, la República para estructurarla de una manera que le convenga a la gente que se preserve en la vida la libertad y la propiedad de las personas. Claro, claro, entiendo. Um, fíjate, este, yo creo que compartimos que las instituciones internacionales tradicionales son un pozo escéptico. Oh, literalmente, total. Total. pero eh, ¿podemos hacer al, qué, ¿qué podemos hacer al respecto? Eh, no es un secreto para nadie que nosotros necesitamos de esas instituciones, pero realmente no nos han ayudado, no nos han brindado el apoyo eh, que necesitamos de alguna manera, nos han utilizado más bien como una pieza de ajedrez de como para mostrarle al mundo que ellos sí nos apoyan, pero realmente nos ayuda, realmente eso nos, nos, nos ha beneficiado, nos ha traído algo que podamos rescatar? Yo no creo que nosotros necesitemos a las instituciones tradicionales y mucho menos a las instituciones internacionales. De hecho, eso es lo que ha venido haciendo la falsa oposición dentro de Venezuela, simplemente apalancándose en el reconocimiento que le dan estas instituciones porque efectivamente ellos saben hacer lobby político, y tienen pulmón político y tienen pulmón financiero para moverse, llegar a las instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y hacer todo el lobby político para que eso les sirva, para una excelente fotografía que se le viraliza, para un video que ruedan todos los medios de comunicación que pertenecen al establishment y que pertenecen al status quo. Y de esa manera se manipula a la población al hacerles creer que porque ellos tienen el reconocimiento de esas instituciones internacionales, entonces ellos son los líderes o los que han venido a la tierra para salvar, estemos hablando de Venezuela, estemos hablando de Cuba, estemos hablando de Nicaragua, de cualquier país que esté pasando por una situación similar a la de nosotros. El camino cuando el poder político tiene este tamaño que estamos viviendo nosotros, que es el tamaño de instituciones que se empiezan a parecer a un gobierno mundial, y que se empiezan a parecer... Mientras más grandes se empiezan a hacer estas instituciones más difíciles para los ciudadanos locales poder satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas, porque la burocracia se empieza a hacer mucho más grande. El camino se nos hace cuesta arriba, pero en realidad el, la forma de romper con este sistema simplemente no ...prestandose para el reconocimiento de estas instituciones. Es, es un cambio de paradigma y los cambios de paradigma son muy difíciles de llevarlos a cabo porque todos queremos ver resultados en el corto y en el mediano plazo. Pero nosotros tenemos que pensar, tener una visión mucho más largoplacista, una visión de cuál es el mundo que yo quiero dejar cuando yo me vaya independientemente de que sea, sea cual sea la visión que uno tenga de la muerte, dependiendo de las creencias que cada quien tenga... ¿Qué es lo que yo quiero que quede? O sea, aquí van a quedar mis hijos, van a quedar los hijos de mis hijos, posterior a eso van a venir otras generaciones. Se supone que yo vengo a este mundo con la intención de dejarlo mejor que como lo encontré, que como lo recibí. Si yo tengo esa visión, entonces me preocupo por trabajar y aportar todas las cosas que hagan posible que en el mediano o en el largo plazo esos cambios ocurran. Imagínense que yo empiezo a formar a mis hijos Diciéndoles que la Organización Mundial de la Salud es una organización que vale la pena reconocer lo que diga con todo el desastre que causó el año pasado, desde el año pasado para acá. Imagínense que le digo a las Naciones Unidas, a, a mi hijo, que, la, que las Naciones Unidas es una organización respetable. O que le digo que un gobierno mundial que se constituye a partir de un grupito de gobiernos que consideren que nos pueden mandar a todos, eso es legítimo. Si yo le empiezo a enseñar eso a las generaciones, ¿qué es lo que viene? tiene mucho más control estatal, tiene mucho más control de un grupo pequeño sobre las masas y los derechos fundamentales de mis hijos y de los hijos de mis hijos van a irse haciendo cada vez más pequeños. Entonces hay que comenzar con el rompimiento del paradigma ahorita. No significa que la ONU va a desaparecer mañana, no significa que las Naciones Unidas va a desaparecer mañana o que... La, la Organización Mundial de la Salud, la gente le va a dejar de creer de la noche a la mañana. Pero yo tengo que hacer el trabajo y tengo que hacer la primera parte. Y la primera parte es empezar a formar una generación que desconozca estas instituciones y que se empiece a constituir de otra manera y que empiecen a resolver los problemas de manera más local y no pensando en un en un gobierno global al que yo definitivamente le tengo pánico. claro Pero, fíjate algo, tú eres un, un socio bastante joven. Y vemos que, eh, que, que, que, ¿qué me puedes decir de esa juventud venezolana que viene, eh, digamos, en este um, proceso de descomposición junto con el país? ¿Cómo rescatamos a esos jóvenes? ¿Qué les dices tú a esos jóvenes que hoy se encuentran ahí, digamos, tratando de sobrevivir en un país bizarro con una cantidad de... de, de de sistemas que se disparan simultáneamente con la corrupción, con, con la inseguridad, con, con el, el ese, ese, ese monstruo de lavado de dinero que recorre corre las calles de Venezuela y que, se, y que se ha llevado por delante a todo el mundo convirtiéndolos casi en corruptos de alguna manera indirecta. Sí, totalmente. Y ese, y ese es uno de los problemas más graves que se puede conseguir la juventud al momento de establecer cuáles son los valores y los principios que quiere defender y que van a regir su comportamiento. Yo soy un defensor radical de las nuevas generaciones y yo no creo que las nuevas generaciones estén perdidas como cada generación ha querido hacer creer que la anterior está. Yo no, no soy partidario absolutamente para nada de eso. Creo que la generación que viene es el resultado de lo que nosotros hacemos hoy día. Yo soy el resultado de lo que mis padres y los y mis abuelos hicieron. Y si yo acuso a las nuevas generaciones de estar comportándose de una manera sucia, perversa, perdida, etcétera, etcétera, entonces me estoy acusando indirectamente a mí, porque fui yo claro. el que pasé esos valores de arriba hacia abajo y mi padre me lo pasó a mí, mi abuelo me lo pasó a mí, etcétera, etcétera. Creo que algo muy clave, especialmente en una sociedad pervertida por el chavismo como la venezolana, es que los jóvenes empiecen a ser muy selectivos al momento de elegir quiénes son los ídolos y qué cosa defienden. Nosotros, el ser humano por naturaleza necesita liderazgo y se alimenta de eso. El ser humano por naturaleza necesita eh, ídolos y los ídolos nos ayudan a formar una imagen de cómo quisiéramos ser nosotros en el futuro. Eso a mí me parece brillante y no tengo absolutamente nada en contra de quienes siguen personas por porque respetan el liderazgo que representan o porque tienen ídolos y los ven como unas estrellas o como personas a las que quisieran ser pero más importante es seguir ideas y dentro de una sociedad como la venezolana creo que más bien el joven tiene una oportunidad increíble de descubrir y de saber muy rápido qué es lo que está mal y cuando sabe así es rápido qué es lo que está mal la naturaleza del ser humano lo invita a a pasar a una mejor posición y esa mejor posición no solamente se refiere a algo económico o no solamente se refiere a un estatus social se refiere al hecho de cómo yo alimento mi personalidad para ser mejor que esta porquería que me rodea y yo creo que subestimamos muchísimo que eso pueda pasar entre los jóvenes pero yo que comencé con estas ideas de la libertad cuando tenía 22 23 años aproximadamente y ahorita tengo 37 eh, yo he visto los cambios y he visto el crecimiento y la cantidad de jóvenes que se suman a la defensa de las ideas de la libertad. Y no los vemos en los medios tradicionales porque a los medios tradicionales no les interesa que eso se haga saber. Pero cuando uno empieza a mandar mensajes en Twitter, cuando uno empieza a comunicar su contenido en redes sociales y cuando uno empieza a integrarse uh -huh. con organizaciones que están promoviendo estas cosas, uno se da cuenta que los jóvenes es. Son todo lo contrario a los que los medios de comunicación tradicionales nos quieren creer. Y es mentira que la gran mayoría de ellos son progres, que son de izquierda, que son marxistas, leninistas. Eso es una gran falacia que nos han vendido a través de los medios. ya no. Es importante porque además yo pienso que la base para poder recuperar toda esta juventud es la educación. Y dentro de la educación, los valores, los principios, la ética moral que se ha perdido... En, o sea, es, es impresionante a veces ver ver la, la, cómo, cómo se ha ido eh, generando todo esto. Pero pienso que los jóvenes son el motor de lo que nosotros queremos a futuro. Totalmente. De hecho, eh, ellos son los, los que finalmente van a, a, a ser los, esos libertarios que van a lograr eh, un mejor país. Yo le tengo Para que fe. al menos sus abuelos lo disfruten, tal vez, Yo con sus fe. padres. Y le, y, le tengo, y le tengo mucha energía puesto a eso. Desde que nosotros fundamos la revista, de verdad que el centro han sido siempre los jóvenes. Y cuando estamos haciendo la edición de artículos, si bien nos aseguramos a que todas las personas que publican o que van a crear contenido ahí promuevan ideas libertarias, una de las cosas en las que yo personalmente soy mucho más necio es que el contenido sea digerible para los jóvenes. Si no es digerible para los jóvenes, el contenido no sale... Por muy bueno que estés hablando o por muy buena idea libertaria que estés promoviendo. Entonces, creo que si muchos hacemos eso, eh, las nuevas generaciones van a ser mucho mejor que la de nosotros y mucho mejor que las anteriores. Y esa debería ser la apuesta. O sea, no tiene por qué haber una competencia entre la generación mayor con las generaciones jóvenes. Mi, mi claro. voto es para que los que vengan sean mejor que yo y vivan mejor que yo y estén mejor que yo. Ese debería ser el voto. Así es, así es. Pienso igual que tú. Pienso que igual el, el, el, la juventud es el futuro, definitivamente y es y es el, el realmente el motor que va a, a impulsar a estos a estos venezolanos que aún todavía están detrás de, la, de las de cortinas, digamos que todavía no se muestran eh, a la luz pública para ver, buscar la manera de salir de todo este de este sistema que nos ha tomado el país lo tiene secuestrado de manera tan criminal y tan dolorosa para todos los venezolanos que estamos fuera y dentro de Venezuela. Sí, es, es porque... una lástima, es una lástima porque primero todos sabemos que dentro de Venezuela hay demasiado potencial, un potencial desperdiciado que creo que es lo que causa, lo que causa mayor dolor, el saber que se pueden hacer cosas maravillosas en tantas ciudades de Venezuela que tienen tantos recursos y tantas tanto que podríamos ofrecerle incluso a otras culturas para, para convertir a Venezuela en un país productivo y a los venezolanos en unos, en unos ciudadanos totalmente independientes. Eh, es lamentable porque no sabemos en realidad cuál es la salida. Y cuando mencionamos asuntos como, eh, bueno, se trata de que tenemos que organizarnos en pequeños movimientos y romper el sistema tradicional, no hagas la política tradicional, no totalmente. a los partidos... Los chamos empiezan, no, no tienen esa capacidad de mirar hacia el futuro y darse cuenta, bueno, sí, si yo sí, empiezo sí. a decir ahorita en 15 años, de seguro me consigo un cambio. No, yo quiero el cambio ya. Yo quiero el cambio ya. Y el que me lo está ofreciendo es el que vino con la franela naranja que dice voluntad no sé qué demonio y, y me está, no sé, diciendo que, que si yo participo en este evento, entonces lo voy a conseguir. Cambiar ese, ese chip es difícil. Pero sí. creo que mientras la crisis se siga afincando más y mientras más personas vayan promoviendo estas ideas y estas cosas, eso, ese número de chamos lo vamos a ver incrementarse de manera abismal. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad, que estoy completamente de acuerdo. Es así como funciona. Quebrar esas instituciones, esos partidos políticos que lo que han hecho es convertirse en unos parásitos del sistema y que viven del sistema y lo mantienen intacto para ellos poder seguir chupando de él. Totalmente, totalmente. Ah, hicieron de la, de, la, de la política sucia un negocio y como no producen absolutamente nada de valor para la sociedad, pues simplemente se enriquecen de la porquería y de la sociedad. Por supuesto que sí. Te hago una pregunta. ¿Es la, pri la privacidad un derecho? Por supuesto que lo es. Y de hecho creo que la hemos, estado, hemos estado renunciando a ella de muchas maneras. Eh, justamente en uno de los mensajes que mando semanalmente a, lo, a los que están suscritos a la, a la revista, yo tengo algo que creé que se llama el mensaje del editor. Me gusta escribir en cuatro o cinco minutos un contenido sencillo que trae unos extractos de, de, de tweets que mandé durante la semana. Y suelo grabárselo a las personas para que el que no quiere leer o le da flojera leer o no le conviene leer en ese momento, pues sencillamente lo escuche. Y creo que es una de las cosas a las que hemos estado renunciando tanto y tanto y tan seguido, que las personas terminan pensando que si tú quieres conservar tu privacidad y tu información ajena o alejada del alcance de las personas que no te conocen o del gobierno, entonces es porque tú tienes algo malo que esconder. Y en realidad cuando nosotros queremos mantener nuestra privacidad alejada de desconocidos y de cualquier otro, y especialmente del Estado, es porque queremos preservar lo bueno, es porque queremos mantener lo bueno para nosotros. El, la privacidad se parece mucho al derecho de propiedad, es mío. Nadie más tiene derecho a tocarlo sin mi consentimiento. Y si yo doy mi consentimiento, lo que vaya a pasar posterior ahí, eh, con esos derechos que yo estoy delegando pues va a ser mi responsabilidad pero no es que otro tiene el derecho a venir a invadir o a tomar la información personal mía y eso aplica para situaciones como los bancos y la información que suministramos a los bancos nadie tiene el derecho a saber cuánto dinero tengo yo en la cuenta porque hay la seguridad nacional quiere saber si Narda tiene 20 millones y de dónde vino ese dinero, etcétera etcétera. Esas son cosas que se ha inventado el Estado para atribuirse funciones que le permiten a ellos poder investigarte tu vida constantemente. Y, Así es. Y lo hemos renunciado a nivel político y lo hemos renunciado actualmente a nivel de las redes sociales, porque creo que la forma más moderna en la que nosotros renunciamos a nuestra privacidad es a través de estas cosas, con la, inform con la información que delegamos, con simplemente aceptar los términos y condiciones. Totalmente. Totalmente, somos realmente finalmente somos vulnerables. Somos vulnerables. Porque hemos perdido la privacidad absoluta. Totalmente, pero sabes que yo puedo visualizar en las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, especialmente con esta onda de los videojuegos y de la forma en la que ellos se comunican, que es totalmente diferente a la de nosotros. Fíjate que pensando en la primera red social que conocimos todos fue Facebook. Para uno crear una cuenta de Facebook, usted tenía que dar su nombre verdadero la información de dónde vivía y a medida que fue pasando el tiempo ellos fueron agregando más información supuestamente para verificar que tú eres tú o sea que tú eres tú pero las nuevas claro. generaciones no se comunican así las nuevas generaciones cuando reciben todas estas preguntas de las nuevas redes sociales que se están utilizando y de las nuevas aplicaciones de chat que se están utilizando los jóvenes utilizan pseudónimos y en esos pseudónimos a veces no saben si la persona que está al otro lado es una mujer y un hombre Sí. Ok. Y lo hacen, y lo, ha y lo hacen, es por el hecho de que quieren, se sienten inseguros cuando un desconocido sabe quiénes son ellos y dónde viven y qué están haciendo. Entonces, creo que de manera muy natural, y también la tecnología está ayudando mucho a eso, está llevando a las nuevas generaciones hacia querer proteger un poco más la, la privacidad y cuando escuchan a los padres hablar de cosas como... Lo que Facebook está haciendo con mi información personal, lo que Twitter hizo con nuestra información personal, los jóvenes empiezan a desarrollar como que esta necesidad de, ok, si mi papá está diciendo que eso no está bien, significa que yo debo proteger y no ceder mí. Y, y ellos son unas esponjas y los cerebros son simplemente unos chips programables y lo que ellos van escuchando claro. todo el tiempo es lo que va rigiendo y va determinando la forma en la que piensa Entonces creo que definitivamente vamos hacia, hacia un lugar mejor, aunque el establishment nos quiera hacer creer que es todo lo contrario. No caigo en ese cuento. Así es. Yo pienso que igual eh, este este nuevo sistema eh, que va evolucionando, evidentemente vamos desarrollándonos dentro de la tecnología, uh -huh. eh, empezó a ser nuestra enemiga sin darnos cuenta porque nos hizo vulnerable a, a, a nuestra privacidad y, y de repente podía estar hablando con una persona a través de una plataforma sin siquiera saber realmente si esa persona era real totalmente Fíjate. y insertamos a un montón de cosas la pedofilia, el, el sadismo la violación, o sea el abuso, el acoso Fíjate este, que actualmente si uno googlea el nombre de una persona, por lo menos acá en los Estados Unidos, si yo googleo el nombre de una persona, me hace el nombre completo, inmediatamente los primeros enlaces que me consigo en Google son enlaces que me están ofreciendo darme un reporte de esa persona, en la que me van a dar la dirección, el número de teléfono, etcétera, etcétera. Si uno cliquea ese, ese link y se va a la sección de reporte, la, persona te eh, la, la aplicación, porque no hay ninguna persona diciendo es simplemente un robot jalando información, hace un perfil muy acertado inicial de quién es la persona que uno está buscando en Google. Entonces, por decir un ejemplo, yo puse Carlos Manuel Rangel Pérez, y entonces él hace un perfil y me pregunta, ¿dónde crees que vive Carlos Manuel? Y entonces, no, vive en Miami. ¿Cuál es el zip code de él? Este zip code. Y él empieza a filtrar y empieza a descartar personas hasta que da un reporte y dice, muy probablemente la persona que usted está buscando es Carlos, es Carlos Andrés ta, ta, ta, ta, y tiene esta edad. Y entonces, si uno sabe a quién está buscando, uno dice, ok, esta es la persona. Y después dice, ¿quiere un reporte más profundo? Y usted le puede decir que sí, obviamente lo va a pagar. Pero en ese reporte profundo, el robot empieza a revisar Facebook, Instagram, LinkedIn, las redes. Twitter, las redes sociales. Para hacer el match de toda la información con el nombre y poder entregarte la información más acertada. Y si lo pagas, vas a recibir la información de la persona que tú estás buscando. La, la, la información exacta. Eso es renuncia total de la privacidad porque creímos que el Estado tiene derecho a, a saber todo sobre nosotros. Claro. Lo que yo he visto mucho, que, que, que ha sonado mucho, son esos robo de identidad dentro de algunas plataformas chat, estas estas estas plataformas de, consigue, haz amigos y busca una relación y de repente empiezas a ver que hay mil personas con la misma cara exactamente le han robado la identidad entonces tú dices ¿eh? ¿qué pasa en esa nube? o sea, busca José Miguel y busco una foto tuya y me van a salir muchos José Miguel con otros nombres tal vez, pero con tu cara sí y es perverso. Y se, y se es siente, perverso. Y, y te roban bacán. tu identidad y te roban tu privacidad, que, que es tan importante para el ser humano además. Porque... Es muy probable que alguien se esté haciendo pasea, pasar por Narda ahorita o se esté haciendo pasar por José Miguel ahorita y que la persona que está escribiendo y hablando crea que eres tú o que soy yo. O sea, es muy probable. Así es. Sí. Totalmente, totalmente. Eh, te hago una pregunta más. ¿Por qué el capitalismo es amigable con el medio ambiente? Bueno, fíjate que ese es un artículo precisamente de uno de los escritores de la revista que yo considero un genio. Y él se llama Nixon Piñango. Y Nixon Piñango suele hacer investigaciones muy profundas antes de publicar un artículo. Hay muchas de las cosas que nosotros disfrutamos actualmente que son precisamente el resultado de la libertad económica, de la libertad política y de la, el dejar hacer, eso que en, en capitalismo se le conoce como el lazy sphere. Cuando, cuando la izquierda, cuando el sistema socialista trata de hablar de causas como el medio ambiente, etcétera, etcétera, la única solución que ellos tienen para esto es crear una institución que simplemente va a tomar mucho dinero de los contribuyentes y que lo que va a hacer es presionar a la empresa privada para que se comporte de la manera que el burócrata considera que es la correcta para resolver el problema X. Mientras tanto, en un cuartico de investigación y desarrollo, en una empresa privada, está un inventor, un ingeniero y un loco creando un, una máquina que viene y te saca una planta sin hacerle absolutamente ningún daño y va y te la siembra en otro lado porque por ahí va a pasar una carretera. El Estado viene, el Estado en la figura del de control y el poder descentralizado viene es a imponer políticas como si yo escribiera una ley entonces la gente ya se va a comportar en consecuencia, mientras que el capitalismo simplemente se consigue con un problema y consigue una solución para el problema. Y usualmente esas soluciones requieren la inversión de capital de una persona, requieren la inversión de tiempo de esa persona y un riesgo de si la cosa va a funcionar o no. Y además, quien va a decidir si esa solución que se está dando es correcta o incorrecta, funciona o no funciona, no solamente va a ser el medio ambiente, sino la misma gente. Cuando... Cuando yo voy a un supermercado tengo la oportunidad de hacer una elección de X producto y puedo leer en el empaque que el producto es eh, eh, protege al medio ambiente o no lo daña, no daña al medio ambiente etcétera, etcétera. Y eso es el resultado de un interés económico que tuvo una persona y que se fajó a hacer la investigación porque entiende que la gente a la gente le preocupa lo que le puede pasar al medio ambiente con lo que ellos consumen, pero el Estado que Funciona de manera muy diferente y el poder centralizado simplemente trata de hacer todas las cosas por imposición. Si me preguntan a mí cómo quiero vivir, yo prefiero ver soluciones de, de creativos y prefiero ver soluciones de ingenio, de ingeniosos y de genios, que bastantes que los hay, pero que simplemente las regulaciones no los dejan existir. Y no los dejan existir porque el Estado y el gobierno siempre están buscando maneras de justificar su existencia. Y entonces, para poder justificar la existencia, crea un problema y luego de que uh -huh. crea el problema dice que tiene la solución, pero la solución es un documento uh -huh. firmado que va a obligar a que las personas supuestamente se comporten de una manera u otra. Entonces la mejor manera de, de ayudar al medio ambiente es simplemente dejar que los genios creen de manera libre, dejarlos hacer. O sea, esa palabra de Lazy faire que viene de Francia y es muy famosa uh -huh. y, los, capi y lo, los defensores del capitalismo la mencionamos muchísimo, es ¿eh? cuando el Estado a mí me pregunte, mira, ¿qué, qué podemos hacer?, para ayudarte, déjame, déjame en paz, déjame ser, porque yo voy a conseguir la solución a los problemas que yo tengo y usted no tiene por qué estar en el medio. Claro, estoy de acuerdo, así es. Te pregunto ahora, ¿qué debemos hacer los venezolanos para unirnos en una oposición real y genuina que represente a los ciudadanos? A mí me, Tú me como ha gustado... joven, ¿qué, qué ¿Qué nos puedes decir de eso? A mí me ha gustado mucho las propuestas que han surgido en el exterior de gobiernos en el exilio cuando se trata de funcionar dentro de un sistema político tradicional como el que habíamos conversado al principio si lo que queremos es amasar apoyo político y lograr hacer lobby político dentro de las instituciones tradicionales que consideremos más legítimas que consideremos que pueden hacer absoluta que pueden hacer algo entonces definitivamente en el caso especial de venezuela el gobierno debería constituirse en el exilio y ese gobierno en el exilio no debería tener ninguna relación, pero cero relación con la forma tradicional en la que se han venido haciendo las cosas en Venezuela. Eso quiere decir que no se le va a dar prioridad a las personas que son las principales figuras políticas de Venezuela, que Leopoldo López no tendría que ver absolutamente nada en lo que está ocurriendo, que Guaidó simplemente termina siendo olvidado por los venezolanos como una mala experiencia. Que Capriles termina siendo separado por completo y enterrado en el olvido porque en realidad lo que fue es una gran estafa. Y los ciudadanos terminan organizándose, dando legitimidad a personas que en realidad hayan han demostrado en todo, estos tiempos, en todo este tiempo que primero no tienen lazos con el chavismo y segundo que tienen la verdadera intención de trabajar en el aspecto político a través de las instituciones tradicionales para amasar ese apoyo político que se requiere, lamentablemente, para poder cambiar las cosas en Venezuela. A mí, a mí me ha gustado muchísimo eso, creo que hay uno que se llama Sociedad Civil Venezuela, y, y las propuestas de ellos son muy interesantes, lamentablemente, mucho venezolano está acostumbrado a la forma tradicional, pero sin culpar al venezolano, cuando una de estas propuestas empieza a tener vuelo, los medios de comunicación que hacen más peso dentro del manejo de la matriz de opinión en Venezuela, Terminan manipulando para que la gente vea otra cosa Y cuando terminan viendo esa otra cosa Terminan creyendo lo que el medio te repite más y más Bueno, por aquí tenemos un, un participante Santiago, buenas noches, bienvenido Buenas noches, yo estoy en España, en Santander, provincia de Cantabria Y tuve la oportunidad de conocer al señor Humberto En Palacio de la Magdalena y estoy ahora, llevo 20 años en este país debido a la situación que hay en Venezuela Y es muy lamentable porque aquí está pasando lo mismo que está pasando en, en, en Venezuela Tenemos un gobierno, lamentablemente, que es socialista comunista, que es Sánchez Y es una tristeza ver lo que está pasando Y como dicen, yo tengo la fe de que algún día saldremos de ahí Pero es muy, es muy lamentable es muy lamentable sí. lo que está pasando en Venezuela. Eh, yo, yo este, no votaría porque sea, si yo tendría que votar, no votaría. Porque no estoy de acuerdo con esas elecciones. Porque si tú tienes, si tú tienes una, si tú tienes unos principios y unos valores, tú tienes que respetar esos valores y esos principios. Que es la, que es lamentable lo que está pasando, lo que está ocurriendo en, en nuestro país. Que la gente aquí en España no lo entiende. Yo se lo explico me dicen, no, que eres, que eres negacionista, que si eres el otro. digo, mira, no es negacionista, es realista. Porque yo llevo mis dos países, llevo España y Venezuela. Mi padre era español, mi madre es venezolana, mi padre es español. Me han enseñado a a los dos países. Pero es lo que está pasando actualmente con nuestros países. Porque la única persona que está defendiendo es María Corina Machado. Porque ves... Ves a los de Vox, aquí están defendiendo las cosas, en cambio ves un punto de vista de lo que está pasando, me dicen a mí, no, ¿qué tú eres? No, yo soy una persona, si la persona no lo hace bien, no voto por esa persona, voto por otro partido, y es mi forma de ver las cosas. Claro. ¿Qué opinas, José Miguel, de esas elecciones? No, yo en realidad... El tema de las elecciones prácticamente no lo toco porque yo considero que los venezolanos deberíamos estar hechos ya de, de eso. O sea, ya deberíamos aceptar que el proceso democrático dentro de Venezuela no es viable. No es algo que ni siquiera tengamos que estar discutiendo. O sea, vuelvo, vuelvo a, a, a remitirme hacia el inicio. El desconocimiento de los métodos tradicionales es clave. El, el desconocimiento de los métodos tradicionales es clave porque... No han funcionado, fuimos engañados, fueron una estafa, y a pesar de que ya habíamos confirmado que era una estafa, lo volvimos a intentar y nunca funcionaron. No funcionan porque no hay un liderazgo político decente, porque no hay un liderazgo político honesto. Es lo porque que está se... pasando actualmente en los países hispanoamericanos, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó con Donald Trump, la trampa que hicieron, porque yo no sé si usted vive en los Estados Unidos, señora, pero lo que yo vi desde, y aquí en España lo mismo, aquí ganó, o sea, cuando vieron las elecciones, yo he tenido la oportunidad de trabajar en mesas electorales, aquí, y tú claro. veías cómo los votos los contaban y te decían no. Entonces yo, me, yo llegaba a un momento de que yo no discutía, porque llegas a discutir con eso y es que te caen encima, te dicen del mal que vas a morir. Entonces por eso no podemos, tenemos que defender nuestra, nuestros criterios, pero con respeto y tolerancia. ¿Qué es lo que estás hablando con pues, la persona que vive en Venezuela? Claro que sí. José Miguel, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre María Corina? El señor bueno, dice no, no, que no, María Corina es la persona que está ahora, digamos, que, que se mantiene dentro del liderazgo en, en defensa de, de, de, de un fíjate, cambio en Venezuela. ¿Qué opinas? Fíjate, fíjate que dentro de los libertarios yo tuve muchos, muchos encontronazos porque los libertarios. No, no son defensores de María Corina, y yo por mucho tiempo la vi como, como una oportunidad bien interesante, especialmente porque yo confío mucho en muchos de los jóvenes que hay dentro del movimiento 20 Joven. Dentro de 20 Joven hay mucho muchacho liberal, hay mucho muchacho libertario liberal en el concepto eh, en español, porque en inglés tiene otra definición, pero la, actualmente para mí representa también otro pedazo de esa estructura tradicional que tenemos que romper y tenemos que apostarle a otro liderazgo. No no, no creo que por ahí sea el camino. Claro. María Corina, lo que pasa es que ya le falta como un poco de coherencia eh, en, en, en sus discursos, digamos. Yo no podría defender la constitución del 99, eso me parecería al lado de los cabellos totalmente eh, y ahí tienes la coherencia de lo que de, de, a lo que va el venezolano el venezolano hoy hoy por hoy eh, en qué instituciones podemos qué, qué instituciones podemos rescatar de Venezuela <risa> para para para empujar eh, eh, ese cambio cuáles instituciones rescatarías consideras que hay alguna que se pueda rescatar no ¿Cómo? absolutamente no ninguna Ninguna, ninguna institución. ¿Todas, está, todas están viciadas? Para mí, Venezuela es como un edificio que tiene las bases destruidas. O sea, lo tienes que derrumbar y lo tienes que comenzar de cero. O sea, no veo... Te, puede, te puedes apalancar en los errores sí. del, del pasado para tratar de construir algo que se parezca a nuestra cultura, sin duda alguna, y que vaya acorde con... con, con con el estilo de vida que tiene el venezolano, porque no vas a, a cambiar las cosas de la noche a la mañana, eh, le, le vas a dar un, un giro de 180, pero yo no creo que ninguna de las instituciones actualmente, por lo menos en sus representantes, valga la pena. Que la forma de estructura, que todavía queda algo de república dentro de Venezuela como estructura o forma de organización de, de, del gobierno, se preserve, me parece que está bien, pero... En realidad es que no hay ninguna legitimidad y quienes hacen representación en esos poderes que se suponen deberían representar a la República dentro de Venezuela, todos son unos corruptos y unos criminales y eso no solamente los oficiales, los que tienen intenciones de esos cargos también y que pertenecen a los partidos tradicionales, lamentablemente no deberían ser la luz al final del túnel de ningún venezolano porque se van a quedar en el túnel para siempre. Es muy difícil porque yo llevo, ¿sabes? Lo, yo llevo 20 años fuera de, de Venezuela, yo estudié Derecho y yo cada día que veo las cosas, leo las situaciones, leo las situaciones de Venezuela, lo que está pasando actualmente, digo, lo que está diciendo José Miguel, hay que empezar de abajo, educando al pueblo, enseñando a querer a Venezuela y la gente, yo no sé si te, tú, José Miguel, estás en Venezuela o estás fuera de Venezuela. No, yo estoy en los Estados Unidos. Ah, ok. Yo estoy aquí en España. Mira, yo llevo 20 años fuera y es muy triste ver los que están en Venezuela luchando, o sea, luchando por lo que quieren Venezuela. Es triste porque tú dices, yo doy mi granito, pero te da tristeza porque dices, ¿cómo puedo hacer yo de dar mi granito? Mandas la información, mandas todo, y entonces la gente te dice a ti, cuando vi, yo vivo en, en España y tengo, o sea, estoy. No estoy metido, soy simpatizante. Nunca he sido en un partido. Soy simpatizante de Vox y yo tuve la suerte de hablar en una, en una cosa de jóvenes de Vox y estaban hablando sobre Venezuela. Hay un periodista que se llama Antonio Cuesta. Estaba hablando de la situación en Venezuela, lo que estaba pasando actualmente y yo, como venezolana que soy, digo: aquí nadie me conoce. Yo voy a hacer. Me salió lo venezolano. Me salió, ¿sabe? Me salió lo lo, lo que es uno, le expliqué si ustedes no se ponen las pilas esto se va a convertir en España en una Venezuela, yo cuando me lo dije me dijo, hay un diputado, no voy a decir nombre me dijo, no me lo puedo creer le digo, no, si no ponen, si ponen las pilas va a ser va a ser difícil, ¿me entiendes? y entonces es lo que uno siente entonces yo cuando me dicen de yo, yo entiendo eh, diciendo Venezuela hasta el último hasta el último Momento, pero lo que digo, tenemos que desde abajo, educando a la gente. Es que lamentablemente ningún país va a escarmentar de, de cabeza ajena ni de No, ajena. nunca. Y eso, y eso es muy triste porque se sí. supone que los libros son la experiencia de otro que ha se ha preservado en el tiempo. Entonces, cuando yo leo un libro, sí. en realidad lo que yo estoy haciendo es apalancándome de la experiencia que tuvo otro para yo poder aplicarlo a mi vida es decir ya yo no tengo que pasar por eso para aprenderlo sino que puedo tomar la experiencia de esa persona o de ese autor y aplicarlo a mi vida si me parece que lo que le está diciendo tiene coherencia los países y sí. los ciudadanos que viven de manera consciente se comportan así y yo estoy seguro que muchos de los venezolanos que estamos por fuera somos una piedra en el zapato para la izquierda, porque nosotros estamos alimentándole a todos los países donde llegamos el desprecio por la izquierda, por el socialismo, sí. por el comunismo. Ah. Y cuando hacemos eso, lo que no tenemos que hacer, que es uno de los precisamente de los defectos más graves del, del, del venezolano, que es lo que nos... No, por eso nos acusan de prepotente, es que tratamos de que la gente inmediatamente asuma nuestra idea como la verdad absoluta. Y que se comporta en consecuencia porque yo lo viví, tú lo vas a vivir, ¿no? O sea, claro. yo, yo sí. recuerdo que yo antes cuando promovía las ideas de la libertad, la, la promoción de las ideas de la libertad ha sido una gran práctica para el no. A mí me han dicho, lo primero que yo creo que una persona me va a decir cuando yo hablo de educación privada y de salud privada es no. O sea, yo voy preparado para el no. Entonces, a través de esas experiencias que yo he tenido en ya más de 13 años, yo le hablo a las personas cuando les promuevo las ideas de la libertad, no con la intención de convencerlos, sino con la intención de sembrar una semilla. Y esa semilla va a ser esa misma persona a la que le va a echar agua. Y él va a venir después. Primero va a decir que no, me va a decir que soy un loco y que estoy demente. Pero él mismo le va a echar agua una noche en su cama en el o bañándose cuando esté entrando en conciencia. Y va a decir, esa conversación que yo tuve con este loquito que pertenece a Vox o este muchacho libertario venezolano, como que tiene sentido y en algún momento te va a mandar un mensaje de texto o te va a llamar o te va a conseguir en la conversación y te va a decir ¿sabes que estuve reflexionando sobre lo que hablamos y sí creo que lo que tú me estás diciendo que le va a pasar a España, le va a pasar y se acabó, o sea, ya es tú que que pasando, la semilla es que y está, esa planta surge solita es lo que está pasando actualmente en España, ¿sabes? yo llevo los 20 años, yo, la gente me dice tal, le digo, es que ustedes no saben o sea yo lo he vivido, o sea, a mí no me lo han contado, ¿sabes? Yo era una persona que, que estudié en una universidad, estudié Derecho, estudié, y a mí me da una tristeza verlo como está de, han destruido Venezuela, y no es, no es crear, no es decir, tú eres una... Si no es el respeto, si tú, tú, tú, tú piensas de una forma u otra, hay que respetarlo ¿Qué pasa? Que hoy en día no hay respeto por nada, porque tú pienses de esta forma, te están cayendo, te caen encima. Es lo que pasa actualmente en los programas de televisión, en los, tele, en, la, en los medios de comunicación españoles, que tú hablas de una cosa y es que te caen encima, y tú dices, pero ya va, déjame tener mi opinión, yo puedo pensar de una forma u otra, y piensa cuando tú dices, no, porque tú eres de izquierda, no, yo no soy de izquierda, soy realista, veo la realidad, ni soy de izquierda ni de derecha, sí. si la persona no va con mis principios, chao, chihuire, que hace tiempo que bueno, eso. Eso es, la, eso es la cultura de cancelación, lo que practican los medios. Eh, tengo otro participante por aquí que quiere entrar, pero como puedo, me permite solamente estar tres, le damos las gracias inmensa a nuestro compañerito aquí, que se unió con nosotros, que participó, muy agradecida. Muchas eh, gracias. A usted. Muchísimas gracias. Nos esperamos por aquí siempre, todos los martes. Yo todos los martes. Ahí, no, voy oigo a ustedes. Un abrazo, muy fuerte. Quería, Un abrazo. Quería participar porque me cae súper bien. Y, te, y, y, y cuando hablas de Humberto... Yo estoy tratando de llamarlo. Cuando hables con él, dile de mi parte que le mando un abrazo a Santiago. Por supuesto que sí, se los haré, haré llegar. Buenas noches, pues aquí solo Igualmente. Las de mañana y yo voy a punto ya a la cama. Un abrazo Muchas, muchas gracias por, ti, por participar. Y a ti, corazón, hasta luego. Buenas noches, que Dios me Ciao. lo Chao. Hasta luego. Eh. Ya. Eh, José Miguel, te pregunto, ¿cuál es tu opinión de los repúblicos? Mientras que se une la otra persona que está por ahí, que creo que me, pidió, me solicitó, pero es que no lo puede agregar porque nada más me permite tres. Conversando con Joana en una oportunidad justamente sobre ese tema, eh, desde hace unos dos años aproximadamente para acá, yo he considerado que la forma correcta de pelear al sistema es con organizaciones ciudadanas que se reúnen en torno a valores y principios, que comparten y que además son racionales, que son objetivos y que apuestan al, al, al, al bienestar, al bienestar del individuo. Primero el individuo y el colectivo, eso que llaman los comunistas, co el colectivo termina beneficiándose de lo bueno que hace cada individuo. Precisamente por eso considero y le he tenido tanto respeto a la organización de los republicos porque para mí representa un ejemplo de eso. Es decir, me integro con las personas con las que yo comparto los valores y los principios y empiezo a plantear soluciones a partir de esos principios y de esa forma de ver la vida y de esa forma de ver la política y de esa forma de ver la economía y todos los temas que se toquen. Eh, desde que yo los conozco, para mí representan... Precisamente una de esas organizaciones, una de esas organizaciones que pueden romper con el esquema tradicional si se promueven a través de ella las ideas correctas, si se promueven a través de ella el, la defensa por la vida, la libertad y la propiedad. Y yo sé que si bien la mayor promoción que tienen los repúblicos es en cuanto a la forma en la que se debe estructurar el gobierno, se debe estructurar el Estado, pues se, sencillamente... Eh, es cuestión de hacer un trabajo mancomunado entre todas esas organizaciones que promueven valores y principios similares y, y trabajar en equipo. A mí me gusta en realidad mucho lo que hacen y, y me parece que es la forma correcta de organización. Sirve como un ejemplo para por qué las personas deberían organizarse en organizaciones ciudadanas donde la gente comparte los valores y los principios y dejar de estar eh, siendo atomizados o, o, o permitiendo que la izquierda... Lo, los divida y te deje simplemente a la deriva en la mitad de la nada. Estas organizaciones son súper sí. clave. es como la familia, es que la organización social funciona igual que la familia. Sí, es que además una de nuestras bases como República es la educación, es, es la cultura, es que tienes que culturizarte para que puedas aprender y, y formarte. Formación es tan importante. Y esa juventud necesita esa formación, necesita ese estudio, necesita... Eh, estudiar la historia realmente para poderla entender no basta con eso que nos decían en los libros eh, no solamente está ahí eh, eh, toda la verdad digamos y necesitamos que esos jóvenes empiecen a, a interesarse por toda esta historia empiecen a estudiar a, a, a, a centrarse ahí porque sabemos que tienen un potencial importante que desarrollar y, y nosotros los públicos queremos impulsar eso es una de bueno, es, or, organización ciudadana es mucho más que partido político por eso así si, es. me ponen a, si me ponen a elegir obviamente el trabajo que hace una organización como los repúblicos le da una patada bellísima al trabajo que hacen los partidos políticos de simplemente estar arreando personas para que participen en un momento específico en una elección específico les den el poder y ya se olviden de ello así es Así es, este, no sé si tenemos alguna otra pregunta por acá si te gustaría cerrar con algo más ha sido un programa interesante, estoy fascinada de hablar, de hablar contigo, escucharte eh, te admiro mucho porque eres un muchacho joven pero súper, súper nutrido eh, eh, de verdad que eh, me gusta mucho eh, todo lo que hemos conversado aquí me parece que estás bien centrado, estás bien claro y eso me gusta porque sé que con tu revista vas a Ah, a impulsar eso que tanto necesitamos. Sí, no, de verdad que yo muy contento cuando Joana me lo mencionó. Me lo había mencionado para la semana pasada. Le dije, oye, me estás haciendo esto overnight. Voy a poder en la semana siguiente. Le había planteado a ella que me preocupaba mucho lo de la conexión a, a internet. Nosotros para eso somos flexibles. Sí, para sí. nuestros invitados. <risa> <risa> si no, pueden un día acomodamos para otro. No hay problema. Ahí somos flexibles pero sin duda alguna que fíjate que dependiendo tengo entendido que la audiencia de, de y, y, y quienes conforman o se por lo que yo puedo ver en las redes sociales quienes conforman republicos y quienes comparten el contenido de republicos son personas más adultas si lo comparamos con la audiencia de la revista que son principalmente millennials somos de 25 años 26 años la izquierda ha tratado de alimentarnos algo que eh, es la guerra de generaciones. Y la guerra de generaciones tiene un propósito, seguir dividiendo a la sociedad en pedazos. El eh, dividir no en la sociedad. No, perdón, nos quedan 10 segundos, se va a cortar, y vuelvo a conectarme para que podamos hacer el cierre correcto, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Sí, ¿Sí, Entonces, sí, esperemos y... y ¿Se va tengo... a cortar? Ya te vi, ya te vi. Ya, ya agregué a... Ajá, volvemos. Sí, ah, es que tú sabes está que hace en un tiempo, entonces. Ya habíamos cumplido ese tiempo y no podemos dejar esa conversación así a la mitad, por favor. Ok, te comentaba. Eh, la izquierda ha tratado de crear ahora una nueva guerra, que es la, nueva la guerra de generaciones. Esa en la que los adultos dicen que los jóvenes no sirven para nada y en la que los jóvenes dicen que los adultos son las causantes de todo el desastre que nosotros estamos viviendo, sí. etcétera, etcétera, y que no hay nada bueno que aprender de ellos. Cuando organizaciones se constituyen porque las personas comparten formas de ver la vida, usualmente las edades también se, uh -huh. se rodean. O sea, una persona de 35 años tiene unos valores que muy seguramente van a pegar con personas de su edad, porque bueno, toda la formación... Eh, de, de educación, por todas las experiencias que se pasaron y los hechos históricos que se vivieron, pues simplemente nos hacen tener esas cosas en común. Cuando lo vemos de esa manera, la integración entre una organización ciudadana como los repúblicos y organizaciones juveniles con la promoción de las ideas son claves para que la experiencia que tienen las personas que forman parte de la organización eh, ciudadana república sea pasada de generación en generación y que los jóvenes absorban lo bueno y que lo malo obviamente se descarte y que las personas que saben que hay cosas malas en el actuar o en la forma en la que se veía la vida en el pasado reconozcan esos errores y digan bueno ahora trabajemos juntos para que lo que viene sea mucho mejor y era lo que estábamos hablando al principio o sea de verdad que el propósito de vida de, de uno tiene que ser dejar este mundo mejor que como lo recibí, que como lo encontré. Y eso, eso, no, es en eso no es en el corto plazo, eso es, eso es en el largo plazo. Yo, yo creo que eso, esa visión a mí me ayudaba a, a vivir bien tranquilo porque antes era bien necio con el hecho de que quería convencer a todo el mundo rápido de que pensara porque las ideas que yo he, he aprendido son las correctas, etcétera, etcétera. Y la, verdad, y la verdad es que no funciona así. La verdad es que a mí me tranquiliza saber que lo que se ha hecho, por lo menos a través de la revista, lo que hacemos en conversaciones como esta, el hecho de que una organización como la de ustedes quiera conversar conmigo, el hecho de que una persona como yo quiera conversar con ustedes, genera una, un alimento de información que de seguro en el corto y en el, mediano, eh, en el mediano plazo no causa ningún cambio, pero en el largo les aseguro que la gente que nos está viendo ahorita, que es mucho más joven, se va a acostumbrar que esta es la forma en la que debatimos ideas y que conversamos temas. Y eso empieza a pasar en el tiempo. Por supuesto, tiempo. por supuesto que sí. Sabiendo que eh, eh, vamos a intercambiar ideas, podríamos no estar de acuerdo al 100% en todo, pero que esta es la forma. Eh, basado en el respeto, en, en escucharnos, y de repente eh, tú puedes hacerme reflexionar a mí en un punto donde yo podría ser inflexible, y luego decir, oye, pero de verdad lo que este muchacho dijo me parece que tiene más sentido, o me podría llevar a una reflexión un poco más y darme cuenta que de repente mi pensamiento estaba equivocado. Este, esta, estas corrientes políticas normalmente son herméticas a la hora de, de tú exponerle cualquier, eh, ya sea una crítica constructiva o tu opinión en sí, porque ellos... Se encajonan en algo que te obligan a pensar como ellos y solamente lo que ellos dicen es lo que vale. Lo demás no vale. Y los jóvenes necesitan de alguna manera expresarse eh, para que podamos realmente desarrollar un país como el que deseamos. Porque esa eso es, es su casa. Estar fuera es difícil. Bueno. Totalmente, ¿no? Y todo el trabajo que se hace tiene que ser pensando en que, obviamente, los que vienen se merecen un mundo mejor. Entonces... ¿Por qué me voy a poner con necedades? ¿Por qué me voy a poner con egoísmos irracionales? ¿O con, o con la intención de que las cosas no salgan bien? O si, si admitir que un error que yo cometí en mi generación fue la causante de las cosas malas que está viviendo la siguiente y admitirlo puede generar ese punto de inflexión y de cambio, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, antes, antes de que le llegue a uno el juicio final. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad que me ha encantado muchísimo esta conversación. He aprendido muchas cosas de ti además. Eh, eh, te admiro de verdad como joven y que tengas tanto ímpetu y tantas ideas y que, que tengas como que tan clara la situación realmente. Me encanta que, que, que te enfoques hacia esa juventud y si, el, y si el contenido sabes que no le va a llegar a ellos, pues bueno, mira, lo modifico porque realmente ellos son tu punto, tu, tu enfoque está ahí. Y es excelente porque es lo que realmente necesitamos. Rescatar a toda qué? esa juventud, rescatar a toda esa gente que es el futuro. Recientemente me puse a, en algunas oportunidades. Nosotros, nosotros tenemos un grupo de la revista, quienes son los que me ayudan con la edición, que todo eso es trabajo voluntario. Ahí Ajá. en el 2019 fue en una oportunidad que yo puse un dinero y lo invertí y lo distribuí entre algunas de las personas que me estaban ayudando. Pero desde el, 2000, desde el 2014 ha sido un trabajo voluntario. Y entonces les compartía justamente a ellos las estadísticas de quiénes son las personas que nos leen, los estratos, los segmentos de la sociedad, basado en edades, intereses, sexo, etcétera, etcétera. Y entonces una de las personas me decía que le parecía extraño que el 14% de las personas que nos leen tienen 65 años o más. Y decía, oye, ese número me parece muy alto, ese número me parece muy alto. Y precisamente, eso no era antes así. Pero a medida de que yo he tenido interacción con cuentas como la de los repúblicos en redes sociales, también con, con contrapoder que le llega a un target mucho más, eh, mucho más adulto, se empiezan a construir esas cosas. Y quienes responden los correos electrónicos del mensaje del editor todos los domingos son personas que tienen más de 50, 55 años de edad. Los jóvenes no lo responden por ahí. El joven va a ir a Twitter y me va a mandar un mensaje directo, me va a mandar un tweet, porque quiere generar una conversación para que el tema se desenvuelva y él de seguro salir de duda Cuando la gente quiere profundizar sobre una idea, no necesariamente va a venir y va a decir, mira, no, dime, vamos a hablar del tema en esta oportunidad de la República, sino que empieza a tocar cositas y empieza a mencionar temas y su cerebro empieza a funcionar de manera que empieza a conectar todos esos puntos poco a poco y... Cuando no empatizamos con esa forma de buscar las informaciones, perdemos la oportunidad de atraer hacia nuestra causa a una persona que de seguro estaba tratando de salirse de un lugar oscuro o que sencillamente claro. vio en nosotros una luz y nosotros se la pagamos por no empatizar. Entonces, creo que por eso es muy importante que las generaciones se comuniquen que lo bueno de las de arriba pase a las de abajo y que los de abajo también puedan hacerle saber a los de arriba, mira, eso no funciona actualmente y no funciona por esto, esto, esto y aquello. O lo que funciona actualmente es esto. O lo que tú hacías de esta manera, ahora lo hacemos así. Creo que tenemos que trabajar en eso para que el mundo sea totalmente diferente a como nos lo pinta la izquierda. Me parece, me parece perfecto, sí, es verdad. Definitivamente sí. Mi mamá siempre decía que eh, de, de lo malo siempre hay algo bueno que rescatar. De las peores cosas que pasan, siempre puedes rescatar algo bueno. Eh, aunque en el momento no lo veas porque estás hundido en, en, en una depresión o en una desgracia como tal en sí, siempre vamos a rescatar algo. Yo creo que en Venezuela vamos a rescatar eh, libertarios, reales. Sí. Vamos Ay, a rescatar increíble. gente que empiece a amar el país con el sentimiento que realmente lo que, que merece, que se conviertan realmente en patriotas. Mira, yo he conocido, eh, estuve un tiempo viviendo en Panamá, y el panameño celebra el mes de la patria con un sentimiento impresionante, lo hace el chileno también. Eh, es algo que para ellos es como, bueno, su mejor día del año, su mejor fecha. Y, y, y tú los ves que disfrutan de... de de sus trajes típicos y los usan sin ningún tipo de vergüenza. O sea, los, les encanta, de hecho. Yo eso nunca lo vi en Venezuela. Jamás. Sí. Bueno, es Entonces, que... La, la, para que esas cosas se, se, se puedan vivir, tiene que haber una conexión entre la historia, contada de la manera correcta y no manipulada, y tiene que haber una conexión entre la historia y la identidad. En este caso hablemos de la identidad nacional. Los libertarios no somos muy de eso, pero yo reconozco la importancia que tiene que yo cuando veo una bandera como el estadounidense, eso me recuerda unas cosas que yo defiendo. Y en el caso de los estadounidenses, cuando al el estadounidense, el, el, el estadounidense lo confunden con nacionalista y dicen, no, es que el estadounidense es nacionalista. No, el, el estadounidense es patriota. Y para él, la, para él la patria es su casa, su familia y su propiedad. Él no está defendiendo al que está de presidente. Él no está, defendiendo Totalmente. Está. él no está defendiendo a la Casa Blanca y a Washington. No, él no está defendiendo eso. Él está defendiendo su casa, su familia y su propiedad. Y cuando él ve la bandera y está en Afganistán o está en cualquier otro lado, en una pelea por, por, cual, por, por cualquier cosa que, que considere... Eh, defensa de la libertad él ve la bandera y él piensa en esas tres cosas para llegar a eso tiene que existir dentro de una sociedad como la venezolana el desapego a la institución del estado y del gobierno y el apego a mi derecho a mi familia mi vida mi libertad y mi propiedad y cuando yo hago ese enlace y entonces veo la bandera de siete estrellas tengo ese sentimiento de, de las cosas que me importan y que las cosas que me importan están allá adentro y por eso yo lo voy a defender con todo. Yo no soy partidario de que el, la gente tiene que hacer cosas por el país. Yo voy a hacer las cosas y el país se va a beneficiar si yo me siento identificado con lo que hay allá adentro. Y para yo sentirme identificado con lo que hay allá adentro, a mí me tienen que dejar poseer, vivir y disfrutar las cosas que a mí me importan. Excelente. Te hago una última pregunta eh, para cerrar. Bien. Este, Si llegáramos a necesitarte en un gobierno de facto, ¿estarías dispuesto tú, José Miguel, a participar, a ayudar, a colaborar, a apoyar ese, ese gobierno de facto? Fíjate que yo no, yo no me acaricio mucho con la idea del poder político, aunque considero que eh, es elemental y es clave. Yo prefiero trabajar desde la promoción de las ideas, a través de la comunicación, porque si me preguntan a mí por qué no fundé un movimiento estudiantil y en lugar de eso fundé un movimiento, o, o, o formé una revista libertaria, es por el hecho de que yo creo que primero hay que conquistar los medios antes de conquistar el poder. La de trabajar siempre la van a tener, pero si me preguntan si yo tengo una vocación de poder, yo personalmente no la tengo, y sé de personas dentro de las ideas libertarias que sí la tienen y que van a recibir todo mi apoyo y si yo tengo que participar en eso por supuesto que participo pero no quiero ser no quiero dejar lo que yo hago para estar, hacer, hacer, para estar haciendo solamente eso no no, no es algo que... Claro. Sí. digamos que no, no directamente pero contaremos contigo entonces ¿sí? si eso no, lo llegamos no me... a poder materializarlo es que es que fíjate yo comencé con la ula la universidad de los andes bien o mal a uno lo, lo llena de, de cómo se llama o, o, te, te hace experimentar esa ese deseo por pelear por las cosas en las que tú crees y yo comencé con todo eso en el 2007 justamente cuando cerraron el canal RCTV. esa fue la primera vez que yo salí a hacer una protesta en, la, en, la, en las calles y a partir de ahí para acá, mi, mi preocupación, mi interés, la, las cosas a las que yo le he puesto más energía es ¿cómo demonios cambio lo que está pasando en Venezuela para algo mejor? Y si el trabajo que yo voy a poner, en un momento, o el trabajo que yo sé hacer en un momento, es necesario para que las cosas cambien, para mejor, van a contar conmigo. O sea, yo eso no lo voy a pensar dos veces. Yo tengo familia dentro de Venezuela, tengo los, recuer los mejores recuerdos de mi vida, los tengo dentro de Venezuela. Yo estoy enamorado de Mérida y, y considero que el amor de mi vida es mi ciudad. Y me encantaría ver que esas cosas cambien y que se le puede sacar el potencial que en realidad tienen y se le explota y se aprovecha y que la gente puede vivir en libertad en el lugar en el que se siente propio, en el que se siente casa. Por supuesto que sí. Así es. Mérida es hermoso. Bueno, Venezuela es muy bella. Tiene muchos sitios hermosos realmente. sí. Bien, sí. Porque no son bonitas la gente, la gente que la pone ahora, la no toda la gente, por supuesto. Es un grupito, es un grupito, y bueno, otros que... Es un grupito, simplemente, un grupito contaminante. Sí, no, y simplemente, bueno... Pero que no van a durar para siempre, eso lo tenemos claro. Siempre es hay ese, no, ese no. dicho de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así la que verdad. tenemos que rescatar el país. Lamentablemente para, para la expectativa de vida del ser humano, para mí para siempre son 20 años y si duran 20 años ya duraron para siempre, entonces hay que apurarse, hay que apurarse Así es, sí. así es, totalmente de acuerdo Bueno, encantada de verdad de tenerte, espero que sea la primera de muchas Yo también eh, Y volvamos a, a, a encontrarnos por aquí y conversar y saber cómo van tus avances con los jóvenes, que es un tema tan interesante además, porque, como te digo, son el futuro de, de cualquier país, la, la juventud es el futuro del mundo. Entonces vamos a dejarle un mejor mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y, y, y para hacerlo tenemos que empezar por nosotros, transmitirlo para a ser. los demás, y empezar a, a mover esas masas para que haya un cambio palpable, que podamos verlo a medida que un grupo se una eh, yo pienso que los otros van a empezar a unirse por, por, por añadidura van a ir a, a sumándose y eso es lo que tu trabajo que es maravilloso eh, va a ir generando en todas las juventud eso eh, así es gracias. esos cambios están ocurriendo no se dejen engañar por las nubes negras que nos atraviesan para que no veamos el paisaje eso es mentira eso es mentira. Son más las personas que quieren vivir bien, son más las personas que quieren hacer las cosas bien. Es mentira que el ser humano por naturaleza es perverso. Unos lo aprenden en el camino y cuando las circunstancias le favorecen para hacer el mal, entonces se comportan en consecuencia. Pero cuando un grupo abruma a ese mal y empieza a hacer las cosas bien, o te adaptas o simplemente... Te marginas y te aíslas, y bueno, tenemos que hacer que los malos se marginen y se aíslen. Totalmente así mismo es. Así mismo es. Bueno, encantada nuevamente. Gracias, un millón de gracias por estar aquí en Punto de Inflexión. Y bueno, nos vemos en la próxima. Buenas noches, chao, chao, chao.